Un motorista se quejó de una zanja que fue abierta para corregir una avería en el acueducto y aún permanece sin resolver el problema. ¿Cuándo acabas es de que resolver eso? Eso tiene muchos problemas, que solucionar eso y hay mucho, muchas cualidades para resolver eso. La problemática se encuentra próximo al puente Rivera del Jaya aquí en San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.